Amado. Bien, bien, muy bien. Gracias a Carolina por los eh, comentarios, eh, los mensajes eh, de WhatsApp. <risa> bien, nosotros en este momento vamos a recibir a la doctora Andrea Manjarres. Rehacer la vida amorosa después de la viudez. Ese es el tema que ella nos trae, tema difícil. A propósito, cuando... Entre la doctora, te quiero comentar un, un caso parecido a esto que plantea la doctora de un amigo nuestro, el abogado, este, Ajá. Sí, ahorita te dije. Okay. Bien, adelante, doctora. Buenos días. Buenos días, chicos. Qué gusto verlos de nuevo. ¿Cómo está? Sí. Buenos días, sí, doctora. Bien, muy, muy bien, muy contenta. Eh, contarles que el día de ayer en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nuestro recinto de San Francisco de Macorís, Realizamos la premiación correspondiente a la excelencia investigativa de nuestros estudiantes en la única revista formativa que tiene la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ojo, no el recinto, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y la tenemos acá, que es la revista estudiantil de psicología, Ay, digo, la revista de Reyes. Bueno, no, no, no, no. A los estudiantes que en el semestre anterior fueron escogidos como el mejor artículo científico. Nuestros queridos chicos, ayer recibieron de mano de las autoridades y de esta servidora, que es la directora e ideóloga de la revista, las tablets y sus certificados de reconocimiento y también decirles que se anunció que el próximo 26, vía eh, Facebook, porque ustedes saben que con todo eso seguimos en virtualidad, eh, será socializada el número 7 de la revista Redes, donde se van a mostrar ocho investigaciones realizadas por nuestros estudiantes de psicología de la UAS, Recinto San Francisco, acerca de los retos planteados por la situación de pandemia del COVID-19 en la República Dominicana. Así que los animo a que lo vayan siguiendo en el Facebook. Tanto de la revista, Revista Redes, en Facebook, y también en WhatsApp Recinto San Francisco de Macorís, será transmitido a través de esos dos. En pantalla, también estamos viendo, hoy este primero con los anuncios parroquiales, <ríe> estamos viendo también eh, la invitación al cuarto curso de competencias para la telepsicología, Ojo, la única certificación de telepsicología que existe en la República Dominicana, que la realiza así en el Centro de Investigación Econométrica del Norte, donde estaremos las dos autores, de la, las, las dos autoras, de la actual guía de telepsicología, la licenciada Ida Castillo y Castillo y esta servidora como facilitadora de este importantísimo curso para desarrollar las competencias para el ejercicio de la telepsicología en la República Dominicana. Muy bien, y después de estas invitaciones, vamos a entrar en materia. Como dijo Amado, hoy hay un tema muy interesante y es el cómo rehacer nuestra vida amorosa después de una pérdida. Acá hay una situación eh, bien compleja, incluso... De esto quiero hablar no solamente como profesional del área de la psicología, sino también desde una experiencia previa. Ustedes saben que hace casi dos años tuve la pérdida de mi pareja, no estábamos casados, pero sí fue una relación estable por cuatro años y de hecho teníamos planes de eh, casarlos. Entonces voy a hablar un poco desde la vivencia y desde las ciencias para dar algunas recomendaciones de qué hacer, cómo reconstruir mi vida después de que hemos perdido, de que ha fallecido esa pareja que tenemos. Lo primero y muy importante es que tenemos que entender que antes de yo lograr reconstruir mi vida amorosa, necesito cerrar ciclos. Si yo todavía no he superado la pérdida, si todavía estoy en proceso, de un duelo, entonces no puedo pensar en otra relación de parto. No podemos hablar de un tiempo específico, Ah, que un año, que dos, que tres, cada persona se lleva su propio tiempo. En la literatura dice que en promedio es de uno a dos años, pero hay personas que duran más, hay personas que duran menos. Cuando yo entiendo que hay un duelo elaborado, ojo, Hacer un duelo no quiere decir olvidar, nunca, nunca vamos a olvidar a esos seres queridos, jamás. Siempre estará en nuestro corazón, siempre los amaremos, siempre. Eh, y no importa quién venga, desde luego, siempre tendrán un lugar especial en nuestras vidas y dejarían huellas de amor. Sin embargo, elaborar un duelo significa aprender a vivir sin el otro el reconstruir rutinas, reorganizar la vida. ¿sí? Si yo en casa, por ejemplo, si ya vivía con esta persona, en casa tengo su ropa, sus eh, cosas materiales, usted no ha un duelo. Es normal y está bien que usted conserve una que otra pertenece a dos, tres objetos para recordarle a esta persona. Y es normal, desde luego, que tengamos fotos de esta persona. Pero yo no puedo tener todo el closet lleno de su ropa. Ahí no estamos hablando de un duelo elaborado. Si constantemente me invaden la tristeza, dolor, ansiedad, eh, esa añoranza profunda, pues todavía no he realizado un duelo. ¿Qué recomendación tenemos? Buscar ayuda profesional. Yo particularmente, de manera eh, independiente de que yo sea psicóloga, yo busqué ayuda profesional. Otros colegas me acompañaron en el proceso de eh, duelo. Hice un proceso de terapia por duelo, en el cual duré meses, ojo, eso no son una o dos sesiones, duré meses trabajando el tema. Hasta que yo sentí que ya reorganicé, saqué, lloré, porque las personas normalmente dicen, ay, no llores, no pienses en eso. No, si tú sientes que tienes que llorar, llora. Si sientes que tienes que gritar, grita. Si sientes que estás molesto con la vida por haberte quitado ese ser querido, ponte molesto. Dilo, expresa, lo escribe. Claro, lo que no tenemos que hacer es que otras personas, digamos, paguen esos platos rotos, que los vayamos a hacer sentir mal a otras personas. Pero de resto, expresemos nuestras emociones. Cuando yo siento que ya esto ocurrió, ok, tiene que haber un encuentro conmigo mismo. Porque nosotros, por lo general, de manera equivocada, y esto lo hemos hablado en otros programas, tendemos a crear amor con apego y muchas veces incluso relaciones patológicas, en las cuales me alejo un poco de lo que yo soy y de lo que yo quiero. Es bueno un encuentro conmigo mismo, conmigo misma. preguntarme cuáles son mis metas, qué quiero hacer, qué me caracteriza, qué quiero mejorar. Un encuentro. Después preguntarle, ¿qué quiero en una pareja? ¿Sí? Entonces, puedo hacer incluso una lista de las cosas que quiero de esa persona. Después la pregunta es, ¿yo tengo esas características que puse en la lista? Ah, yo puse estabilidad económica, yo tengo estabilidad económica. Estabilidad emocional, yo la tengo. Eh, Respeto y fidelidad. Yo respeto y soy fiel cuando tengo una relación y estoy dispuesto a hacerlo nuevamente, porque muchas veces estamos buscando en otros, pero ¿qué tengo yo? ¿Qué estoy ofreciendo yo? Es lo que también debo de preguntarme. Otro elemento que quiero recomendarles es que no se dejen presionar. Ni por personas que quieran que ustedes rápidamente reconstruyan su vida amorosa ni por personas que por el contrario entiendan como que uno se tiene que quedar, como uno diría popularmente, para vestir tantos. Algunas veces, las, especialmente las familias de esa pareja, de esa persona fallecida, entienden como que guarda respeto, entre comillas, a esa persona que ya no está, quedarse X cantidad de tiempo sin pareja o quizás nunca, especialmente en los casos que estaban casados y habían hijos, y no es así. Esa decisión de rehacer la vida, de tener una pareja nuevamente y los tiempos que deben de transcurrir, únicamente depende de usted. No de la familia, no de los amigos, no de lo que diga la iglesia, no de lo que diga la sociedad. Usted y su proceso. Cuando usted se sienta preparado, que haya hecho primero su cierre del duelo, que haya vivido su duelo, que haya vivido su pérdida, que usted se haya reencontrado consigo mismo, que usted tenga la estabilidad económica, emocional, en todos los sentidos, paz consigo mismo. Y que usted sabe lo que quiere en otro y sabe lo que usted puede ofrecer, ese es el momento. Usted lo va a sentir. Su corazón se lo va a decir, su cuerpo se lo va a decir. Porque incluso, hablando en términos sexuales, el proceso de duelo genera una depresión, lo cual es normal. Que inhibe incluso los deseos sexuales. Es normal que duren meses, incluso años, con ese deseo sexual bloqueado. Y va a llegar un momento en que el cuerpo vuelve y reacciona y empiezan de nuevo sus deseos, esas necesidades, porque el sexo es una necesidad física básica del ser humano. ¿Sí? Va a volver también ese deseo carnal. Entonces, allí es donde vamos a ir viendo. Ahora, que vuelva el deseo físico, no quiere decir que emocionalmente estamos preparados, ¿no? Son dos cosas distintas. Pero ese deseo físico es un primer indicador de que voy avanzando, ¿sí? Porque ya por lo menos se ha desbloqueado una parte que además es bastante instintiva en el ser humano. Entonces, después de esto, acercarse, cuando yo estoy seguro de que ya hay estabilidad, a contextos en los cuales yo entienda puedo conocer personas. Porque si yo no salgo, si no comparto, si no conozco, ¿cómo me va a llegar una persona del cielo? ¿Me lo van a mandar? No, tengo que estar, o de manera presencial, o como ya hemos hablado, eh, haciendo uso de las diferentes aplicaciones o páginas, un uso adecuado, teniendo en cuenta lo que usted quiere. Y ser claro de lo que usted quiere. Usted quiere una relación estable, o quizás quiera una relación pasanera e informal, por lo menos para eh, volver como a iniciar de nuevo, o sea, tener claridad de lo que usted quiere y ser muy sincero con esas personas que vaya a conocer respecto a lo que usted desea y el punto en el proceso en el que se encuentra. No sé chicos, ¿qué preguntas o comentarios tengan en el estudio? ¿Me escuchas? Claro. Ok. Hola. Hola. Ya. Doctora, escuchábamos hablar y de hecho ponía su ejemplo del proceso que fue cuando hay una pérdida importante, y en este caso de la pareja. En condiciones un poquito más difíciles, a veces ya cuando hay, eh, cuando son envejecientes o cuando es un adulto mayor que está eh, realmente están solos en la casa, o algún nieto, o algún tío, o hermano, que Qué ya está idea. el nido vacío, como se le conoce, ¿cómo ayudar a la familia, a esa persona mayor, a ese abuelo, a la mamá, a papá? A veces se va uno detrás de otro, como se dice coloquialmente. Fíjate que normalmente... Eh, hay más viudas que viudos, ¿no? Y esto porque además las mujeres tenemos una tendencia eh, desde el marco cultural de buscar más ayuda, de cuidar nuestra salud, de ser un poco menos cerca frente a los cuidados que debemos de tener en todo momento con relación a nuestra salud. Y eh, estos casos que, que tú dices, que dice bueno, o se fue uno atrás del otro, normalmente se da cuando es el hombre el que se queda vivo, o sea, que la esposa es la que fallece primero. Y eso es curioso, ¿no? Porque tenemos la visión eh, del hombre latino como el fuerte, tan tal, y, yo, y en vez de crear mucha relación de dependencia y emocionalmente no son tan fuertes como físicamente lo son. Entonces, eh, aquí lo importante, eh, vuelvo y reitero, Carolina, es más en este momento de la vida, o sea, al final de la vida, ya en el adulto mayor, eh, está rodeado de la familia, ayudarle a reconstruir rutinas, ¿no? Eh, a que tenga un acompañante, o sea, indiscutiblemente ya a esa edad necesitan a una persona que les acompañe ante cualquier situación de salud, cuidado, además dependiendo de qué tan avanzada esté su edad, eh, qué tan independiente o autónomo sea, a veces es necesario cambios como que ya se vayan a vivir con uno de los hijos, o que se contrate a alguien que viva con ellos, o algún familiar que viva con él, o ella, y desde luego la ayuda profesional, o sea, el acompañamiento psicológico sí. trascendental y el permitir expresarles lo que sienten, porque es que muchas veces tenemos miedo a que las personas expresen, ay papá, no llore, no llore, tranquilo, piensen en otra cosa. No, es lo que piensen en eso. Que llore, que sufra, que grite, para que saque intensamente toda esa emocionalidad y ahí sí puede entrar la paz, usted tiene que evidenciar esas emociones que son normales, son adaptativas doctora es que les duela y es normal una pregunta, ¿será por la edad o se da un cambio de ánimo sabemos que se da un cambio de ánimo pero será la edad que a veces personas mayores porque tengo varios casos no admiten esa compañía que usted dice, porque al irse el compañero, que por lo menos en la casa haya una persona que le ayude en los quehaceres de la casa, uh -huh. y tienden a resistirse y prácticamente no permanece nadie con ellos. Porque generan esa situación. ¿Cómo, ¿Qué se da ahí? ¿Se ha identificado algún aspecto de...? ¿De que también tienen una resistencia a compartir con extraños, con nuevos actores o algo así? Hay muchos factores que pueden estar asociados a ese tipo de respuestas. Eh, uno puede ser en términos de marco de ciencias. Hay personas que no les gusta definitivamente, eh, no? que fueron toda su vida muy independientes, que se percibían a sí mismos como muy fuertes y no quieren como dar su brazo a torcer. Quizás entienden que si llega otra persona a casa, ayudarles, pues eh, puede ser entendido como un signo de debilidad, de dependencia, de que ya no tienen la misma vitalidad. Entonces se resisten muchas veces a acertarles. Otra cosa es que a nivel de la tercera edad también muchas veces se presentan eh, algunas tendencias, algunas patologías, psicopatologías. Entonces, eh, por ejemplo, ahora con esto de la pandemia, hay muchos adultos mayores que se sienten muy uh -huh. vulnerables y se niegan a que haya otra persona en la casa y se han aislado prácticamente por completo, incluso de la familia. ¿sí? Tampoco permiten que las familias los visiten, que no lo hagan consecuencia, que alguien vaya a vivir con por ellos, porque se sientan también muy vulnerables. ¿no? Y también es común que con la edad se vuelvan un poquito necios, irritables, Además, porque esta es una sociedad que no tiene como el, eh, digamos, no tiene medio para envejecer con dignidad, y eso lo hemos hablado en otros, en otros programas con relación al adulto mayor. Gracias, muy bien. A quienes nos ven en ese sentido, y a propósito del tema de la pandemia, donde se han muerto eh, parejas, familias completas, ha habido mucho luto a nivel del mundo, y por supuesto nosotros. Exactamente. Entonces, este es un tema que realmente cuando hablamos de duelo, tenemos que hablar del tema de un acompañamiento psicológico de manera ideal y mucho más cuando hablamos de pareja, porque estos fueron nuestros compañeros de vida. Y entonces tiene que haber toda una reorganización, así que animo a las personas que han vivido este proceso que busquemos acompañamiento psicológico eh, esto va a hacer que lo supere muchísimo más rápido y desde luego saben que esta servidora está disponible para acompañarles, que pueden pedir además sus servicios en este momento de manera online y que pueden seguirme a través de las redes sociales o un sitio web. Tengo ahora la página web que es www.tupronoya.com. En Instagram lo pueden encontrar de la misma manera y en Facebook Andrea Manjarre Psicología. Será un gusto poder acompañarles en este proceso, reinventarse y que sepamos que perder la, a esa pareja no quiere decir que nuestra vida ha finalizado. Ese mito de la alma gemela no existe. ¿sí? El alma gemela no existe. Hay otras personas allá afuera que son compatibles con nosotros. Y si estamos sanos y buscamos de una manera adecuada, vamos a poder atraer de nuevo y construir una relación sana y satisfactoria para todos. Excelente. Muchísimas gracias, doctora Andrea manjarre psicóloga, que estuvo pues hablando con nosotros y orientando sobre cómo rehacer la vida amorosa después de ser viudo. Vamos nosotros a una breve pausa. Continuamos con más acá en De Mañana.